Es un juego que me, me gusta mucho. Lo jugué poco, pero lo que lo, que lo jugué me gustó. Me cuelgo. Ah, no te puedo creer, F. No. Apúrate. No, no. Se me pasa por apurarme. No, no. Ay, no. Me acorraló. Los gatillos del control cambian de... Voy a lo más que pueda. ¡No! ¡No! Exactamente. Estamos jugando a enterrar y desenterrar cosas. A mí me entierran más que nada. Estar agarrando la cabeza. ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¡Se me apagó el cerebro! ¡Se me apagó el cerebro! No sé si llegó, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué no la activé? ¡No! ¿Por qué hice eso? Bueno, F. No, no, no. No, ¿por qué? Ay, Dios, no, No me voy a poder comprar la armadura así. Uy, Dios. No, no, no, quería... Ay, quería recuperar la plata. O por lo menos po no no no no no así no hola Frank, cómo te va uy no ay no qué lindo no uy casi bueno por lo menos pasó al lado del checkpoint <risa> ay, había, todo ese, había agarrado todo ese había agarrado tesoro ¿Por qué? ¿Por qué leo el chat cuando estoy en medio de un salto? ¡No! ay, ah, ¡Soy un imbécil! ¡Dios! Pero tenía que esperar. ¿Por qué? Y creo que puedo conseguir las tres bolsas. ¡Ay! No sabía que... ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Ay! ¡Por el amor de Dios! ¿Pero qué tengo en la cabeza? idea que se puede hacer en el aire, Dios. Ah, bueno. No. Oro. No, no, no. Voy a perder oro de nuevo. No, no, no. Ah. Ah. Pero vemos qué pasa. Capaz sale otro juego. Yo no te puedo creer. Yo no puedo... No. Eran dos golpes. Eran... Yo sabía que lo de... Contento. ¡Ay, no! ¡Soy un imbécil! Yo sabía que iba a pasar eso y lo hice de todas formas. ¡Oh! Tiene ataques para arriba. No puedo hacer la técnica de siempre. ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Uf! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, no, no, no! No lo calculé bien porque... ¡No, no, no, no me aplasten! Oh, yo sabía que iba a pasar eso y sin embargo fui y me no, la petardí. ¡No! ¡Ah, te empujan encima! No, sí, son una porquería, olvidate. ¡Ay, oh, no! Eso fue culpa mía. Fue completamente culpa mía. ¡No! Bueno, el checkpoint está ahí nomás. ¿Por qué? dios no voy a hacer eso toda la noche no probablemente haga eso toda la noche no ¡Ah! venía bien y que, que pueda Uy. no me caen los pinches hola faster y que necesito uno nuevo pero hasta que pueda conseguir uno nuevo voy a tener que pilar ay no otra vez otra vez ¡Uy! ¡Ah! Lo tenía, lo tenía, ¿Te... oh, oh. Oh. No, dame tiempo. Ay, no. Pensé que la salvaba. ¿Tú? ¿Tú? ¡Ah, wey. ¡No! No, soy un imbécil. Este. No. ¡Ay, ya empezamos! ¡Uy! ¡No! <risa> ¡Ya empezamos! ¡No! Bueno, está bien. Bueno. Ah, está bien! ¡Ay, Dios! ¡Siempre! Tengo que cambiar de ítem. No. ¡Ay, pero si... No, otra vez lo mismo hice, otra vez lo mismo. ¡Ay, no! La tenía, era esa. ¡No! ¡Ay! Pensé que no sabía. ¡Ah! Ah, no hay lugar seguro ahí, tengo que hacer todo de una. ¡Ah! Bueno, algo. ¡No! ¡Ah! No me viven, no me viví. Vamos a... ¡No! ¿Qué? Bueno, eh... <risa> no vi los pinches. No los vi. Ay, no, estaba en el medio. Bueno. O sea, lo, lo estoy pasando de milagro, te digo. Sí, mirá, mirá las cosas que hago. Yo no puedo creer que lo esté pasando. No, ah. no, no, no, no. Ay, casi. Uf. Nada, ya estaba perdida. Sí, va a durar un rato. Sí, sí, sin duda va a durar un rato. Vamos a estar un rato. Me está apurando el piso. Ay, me está apurando el piso. Mira lo que faltaba. Siempre tiene que pasar algo para que salga mal el stream. <ríe> Mucho cuidado y se tira. Si rompo el piso de acá, es F, ¿no? Sí, es F. Gracias por confirmarlo. No. <risa> <risa> Justo cuando me quedé sin magia. Ay, no, tenía que tener el otro. No me gusta nada. Ay, me tenía que poner atrás de Ginlan. Me tenía que poner atrás de Ginlan. Cuatro horas. 79 Fs. Bien.